Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este seminario online sobre accesibilidad cognitiva, entorno físico, webs y aplicación. Muchas, eh, muchas gracias por acompañarnos. Soy Maribel Cáceres, eh, vicepresidenta de Plena Inclusión España y activista por los derechos de las personas con discapacidad. También he trabajado en la oficina de accesibilidad cognitiva y lectura fácil de Extremadura como sabéis, esto ha sido una iniciativa pion pública pionera en España, gestionada por la Inclusión Extremadura. Un momentito, las cosas del directo... Vale. En primer lugar, eh, quiero saludar y agradecer especialmente la presencia en este seminario de Jesús Martín, Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Uno de los derechos más importantes que defendemos es la accesibilidad cognitiva. A este derecho le llamamos Chávez porque abre la puerta a otros derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a la cultura o al derecho al ocio. Y para trabajar por este derecho, contamos con la Red de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión y las redes autonómicas. La Red Estatal de Accesibilidad Cognitiva está formada por un equipo de personas expertas en accesibilidad cognitiva de plena inclusión. La forman personas de nuestro movimiento asociativo, que está repartido por toda España. Esta red está coordinada. Nada e impulsada por nuestro movimiento asociativo desde su nacimiento en 2016. Las redes autonómicas, a su vez, están impulsadas por las federaciones autonómicas de plena inclusión y ya son más de 10 Y quiero contaros, además, algunas de las iniciativas en las que se, han, se ha avanzado durante el 2022. Cada una de las federaciones y entidades, desde su ámbito de actuación y a través de su servicio de accesibilidad, ha dado apoyo y orientaciones y prestado servicios de accesibilidad cognitiva a administraciones públicas, empresas y organizaciones. También han avanzado en desarrollar sus normativas sobre accesibilidad cognitiva y muchas cosas más. Todas juntas han estado trabajando en la creación de un banco online, de pictogramas accesibles, que cuenta con 236 pictogramas recopilados, 29 colecciones de pictogramas y que ha logrado más de 30.000 visitas. También han trabajado en la evaluación de páginas web y aplicaciones eh, relacionadas con el ámbito de la salud y el empleo público, Además, han elaborado guías con recomendaciones y pautas comunes para la evaluación de entornos web y aplicaciones. Y han aportado su conocimiento para mejorar la señalización de entornos físicos. Estos avances los compartiremos en este seminario enseguida. Y además, ha tenido un papel importante en la reflexión conjunta sobre la aplicación de la nueva ley para tratar que trata de garantizar el derecho a la accesibilidad cognitiva y a, todo, y a todos los otros derechos que van conectados a la comprensión del mundo en el que vivimos. Como decía al principio, la accesibilidad cognitiva es un derecho llave, reflejado en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ahora, por fortuna, también está recogido en la legislación española, desde el pasado marzo, gracias a que se incluye en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Movimiento Asociativo de Plena Inclusión España cuenta con una larga trayectoria reivindicando la garantía de este derecho, así como también cuenta con experiencia en el desarrollo de metodologías con las que extender la accesibilidad cognitiva. Todo nuestro saber lo ponemos al servicio de las administraciones públicas, organizaciones y de la sociedad en general, general, porque la accesibilidad cognitiva no solo beneficia a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sino también es un logro para todas las personas. Muchas gracias por vuestra atención y ahora le paso la palabra a Jesús Martín, Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Adelante Jesús. Pues muchas gracias Maribel, muchísimas gracias a Plena Inclusión por invitarme a esta jornada que verdaderamente como tú bien has explicado Maribel, pues hay que poner en valor pues todo el trabajo que está desarrollando vuestra confederación para que este derecho llave pues cobre sentido en la vida de la gente. Para mí la accesibilidad pues es ese es el evento que nos permite pues, a todas las personas con discapacidad que podamos vivir en igualdad, en libertad, de forma independiente, en todos los ámbitos de la vida. Pero también tenemos que ver la accesibilidad, y lo digo siempre en mis intervenciones, como un ingrediente, si hablamos ahora que estamos cerca de las navidades en términos culinarios, como un ingrediente clave para que un derecho pueda ser practicado por nosotros. Normalmente la accesibilidad se ubica en el urbanismo, se, urba, se ubica en los transportes, en la audiovisual, pero la accesibilidad debe estar ubicada en los derechos. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, el, la educación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al aborto, el derecho al divorcio, todos esos derechos, si no tienen el ingrediente de la accesibilidad, esos derechos serán o quedarán vacíos para las personas con discapacidad. Es decir, sin accesibilidad no hay satisfacción del derecho. Como tú también decías, Maribel, la accesibilidad viene recogida en el artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un imperativo legal, es decir, que es de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos. Además, también esta convención, además de como un artículo específico, este 9, también lo recoge como un principio general que debe atravesar y que atravesa todo el articulado de la convención. Es decir, cuando se habla de salud, cuando se habla de empleo, pues todos estos todos aspectos que están relacionados con la vida de las personas con discapacidad deben ser ámbitos que deben ser accesibles e inclusivos para todas las personas con discapacidad. Fijaos, este fin de semana estaba leyendo, creo que es en tu blog, Olga, eh, un texto de Javier Tamariz que escribió en 2012 y que decía que el mundo en el que vivimos eh, parece que esté pensado para ser usado pues, en plenitud por gente capaz de todo, de leer, de escribir, de entender. Estos, dice Javier, estos sofisticados relojes de hoy en día, para saber reconocer cuando vamos a un baño si un símbolo extraño de un triángulo invertido o de otra manera, significa que el baño es de chicas o es de chicos, y también decía Javier, esto fijaros hace 10 años, en 2012, que cuando hablamos de dificultades de comprensión del entorno, de barreras, para entender el espacio y el tiempo, nos situamos aún lejos de haber avanzado en lo que es un derecho reconocido, para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Esto que dice Javier y que decía Javier, yo lo suscribo de principio a fin, y es que había una accesibilidad que pasaba inadvertida hasta en la propia normativa y que su desconocimiento provocaba que las personas con discapacidad intelectual del desarrollo, trastorno mental, pero también personas mayores, personas migrantes, si recibían, por ejemplo, una notificación de un juzgado, o de un banco necesitaban de una tercera persona para que interpretara esa carta. O con una situación vital y cotidiana como recibir o comprender un diagnóstico de salud se convertía en un jeroglífico indescifrable. O también que ir a un templo del arte como es el Museo del Prado o visitar el propio Congreso de los Diputados o el Senado podía suponer para una persona con autismo una experiencia realmente aterradora porque no hubiese pictogramas o señal ética que facilitasen esta experiencia cultural. La accesibilidad cognitiva es el derecho a comprender la información que nos proporciona el entorno, a dominar la comunicación que mantenemos con él y a poder hacer con facilidad pues, estas actividades que en él se llevan a cabo sin ningún tipo de discriminación. Le cuesta comprender a la sociedad, también a los poderes públicos, que en general que las funciones cognitivas deben ser tratadas de la misma manera que el resto. Se entiende y se acepta, aunque todavía no en toda su extensión, que si una persona puede caminar debe llevar un bastón, una prótesis o una silla de ruedas y también se entiende que se deben hacer rampas o ascensores, pero se sigue sin entender que si una persona tiene dificultades para memorizar, para razonar, deben aportársele entornos, productos comprensibles y también productos y personal de apoyo que esta persona precise. Todo esto es la accesibilidad cognitiva. Y hoy esta accesibilidad cognitiva es ley y está regulada, como tú bien decías, Maribel, y aunque fue cuestionada por muchos esta regulación, hemos permitido hacer extensivo este derecho obtener, por ejemplo, la tutela judicial efectiva recajida en el artículo 24.1 de la Constitución Española, ya que se derribarán gracias a este eh, derecho palanca o este derecho llave, como tú lo llamas, Maribel, muchas barreras que impiden el acceso a las personas con discapacidad intelectual y desarrollo, a la justicia. Pero sobre todo para contribuir que ciudadanas y ciudadanos con discapacidad intelectual y del desarrollo seáis, estéis y contéis en España. Pero las leyes que están para mejorar nuestra convivencia deben ser cumplidas, deben ser acatadas y en este caso teníamos un mandato expreso y absolutamente pertinente en esta Ley de Accesibilidad Cognitiva que era la creación de un centro, del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, que es un espacio de conocimiento desde lo público para la innovación, la difusión de esta dimensión de la accesibilidad universal que dejaba fuera cuando no estaba regulada a personas con discapacidad, intelectual y del desarrollo. Hoy, como digo, esta accesibilidad cognitiva es ley. Hoy, como digo, tenemos una instancia ya funcionando, que es el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, a pleno rendimiento, en las mejores manos y a la cabeza, con Raquel Cárcamo, una persona experta en temas de, de, de accesibilidad cognitiva, de la mano también de una entidad que, como bien hoy estamos diciendo conoce muy bien toda esta trayectoria, pues fuiste vosotros la que reivindicasteis esta regulación en la ley, es decir, desde plena inclusión. También anunciaros que el segundo plan nacional de accesibilidad, como también nos dice la ley, va a estar atravesado por esta dimensión de la accesibilidad para que el plan contemple medidas específicas para la accesibilidad cognitiva y también trabajaremos en un reglamento específico que articule y que aterrice, sobre todo, los mandatos de esta ley, a la cotidianidad de las personas con discapacidad. Finalizo dándos las gracias a Plena Inclusión y a tantas personas como Raquel Cárcamo, Antonio Hinojosa, Maribel Cáceres o Cristina Paradero, por enseñarme tanto, por reivindicar esta mejora del país. Hoy, gracias a esta ley, España es sin duda mejor, porque la accesibilidad debe ser entendida como un presupuesto irrenunciable de acceso, como decía antes, a derechos. Y ahora mismo esta accesibilidad, que se llamaba universal, sí que verdaderamente lo va a ser y va a tener esa mirada amplia y va a ser también una red de seguridad para tantas personas que antes eran expulsadas de nuestras sociedades porque éstas eran absolutamente indescifrables para ellas. Muchísimas gracias, como digo, por, por invitarme, por todo el trabajo que estáis desarrollando. También mucha suerte también a todo el equipo del, equipo del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. Vais a hacer un trabajo poderoso, vais a hacer un trabajo que va a ser referencia no solo en España, sino en todo el marco de la Unión Europea, precisamente, como tú decías bien Maribel, para que esa llave abra las puertas de nuestro país a toda la ciudadanía con discapacidad intelectual y del desarrollo. Muchas gracias de corazón y que vaya muy bien esta jornada. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Maribel, por acompañarnos e inaugurar este seminario sobre accesibilidad cognitiva y entornos, que se enmarca dentro del programa de accesibilidad con cargo al, a las subvenciones del 07. Eh, gracias por vuestras palabras que creo que ponen en situación o nos ponen un poco al día de todos los cambios eh, legislativos y normativos que ha habido en torno a la accesibilidad eh, cognitiva, en este caso dentro de, como bien decíais, la accesibilidad universal y ahora… Antes de seguir con los diferentes bloques que, como bien han comentado Maribel, eh, hablarán o versarán sobre la accesibilidad tanto en entornos físicos como en entornos eh, digitales a través de webs y apps, eh, recordaros que en la parte de abajo de la pantalla tenéis una cajita que pone preguntas y respuestas, a través de las cuales nos vais a poder hacer llegar las preguntas que queráis que respondan las personas que van a intervenir en el seminario de hoy. Sin más dilación, vamos a hablar ahora de accesibilidad en entornos digitales y para ello contamos con Óscar García, que es coordinador de programas de Plena Inclusión Madrid, también miembro de la red de accesibilidad estatal y del equipo que trabaja en el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. Óscar, cuando quieras, muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todos. Eh, en la presentación que os voy a compartir ahora, eh, vamos a ver brevemente eh, unas cuestiones que pueden sonar un poco más áridas, pero que son relevantes y es el marco general en el cual se desenvuelve la normativa y las eh, cuestiones técnicas en la accesibilidad en entornos digitales. Estas referencias que, que os voy a comentar eh, os servirán y además os vamos a ir lanzando los enlaces para que podáis luego ir viéndolas tranquilamente. Eh, es cierto que como normativa pues es un poco denso, pero es importante que conozcáis estas cuestiones porque son las que van a marcar el paso eh, en los próximos años eh, en España para eh, determinar qué es accesibilidad y qué papel tiene la accesibilidad cognitiva. Hay una cuestión muy importante, y es que la usabilidad se centra en la experiencia global del usuario, mientras que la accesibilidad es eliminación de barreras. ¿Qué significa esto? Que aunque una web siempre tiene que ser usable, podemos encontrarnos en que, aun no siendo usable, puede tener problemas de accesibilidad. Y eso significa que puede ser usable para la transversalidad, pero hay determinados ámbitos, determinados grupos de personas que encontrarán una barrera específica. Y ahí es donde entra en acción la accesibilidad y en concreto la accesibilidad cognitiva. Usabilidad además es que está muy conectada con la accesibilidad cognitiva porque se refiere a esa percepción de la navegación, a ese localizar las, eh, la información y desenvolverse de una manera que sea agradable, que al final tú tengas la sensación de que esa app, esa web, pues efectivamente es eficaz y responde a tus necesidades. Sin embargo, la accesibilidad implica ese punto en el cual habrá un salto entre quien pueda usar y quien no pueda usar, o quien pueda disfrutar plenamente o no. En ese ámbito tenemos que recurrir a dos aspectos, como decía al principio, uno, la legislación. ¿Qué normativa existe actualmente que esté referenciada con los temas digitales? Pues tenemos en concreto dos. La primera es una norma de 2018 que es española, que es la que se refiere a la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones eh, para el sector público. Y la segunda es la directiva de requisitos de accesibilidad, que se ha conocido, se conoce muchas veces, como la ley europea de accesibilidad y que posiblemente eh, os suene de esa forma. Realmente no es una ley, es una directiva, en tanto que es una norma europea y que como tal no se... No se va a copiar, no se aplica directamente la directiva, sino que tiene que pasar por un proceso en España de aprobación a través del Congreso en el que pueda haber adaptaciones nacionales. Entonces, la directiva tal y como está, a lo mejor en algunos detalles puede tener matices para, por supuesto, vincularlo a cómo se va haciendo la legislación nacional. Las particularidades que tiene este el Real Decreto, la norma que es específica de España, hay una cuestión muy importante, solo afecta a las administraciones públicas, no afecta, por ejemplo, al sector privado, tercer sector o empresas. Entonces, esto ya plantea una cierta limitación, porque ya el alcance no es para todo el ámbito de la web en España. Eso sí, tiene eh, avances interesantes. Obliga a crear una unidad responsable de accesibilidad, es decir, tiene que haber alguien que coordine este tipo de cuestiones. Luego, remite a los criterios técnicos de las normas UNE, es decir, la norma no inventa los criterios sino que dice que ya existen unos criterios que han acordado todos los eh, especialistas en este ámbito de accesibilidad web y que se traduce en lo que se llaman las normas UNE, normas técnicas o estándares españoles. Y luego está la obligación de una declaración de accesibilidad un procedimiento de, de reclamación, es decir, todas las páginas web del sector público deben tener una declaración que diga estas son las características de accesibilidad y aquí no hemos podido cumplir con la accesibilidad por este motivo. Y entonces, una persona que quiera acceder a esa página web, si ve que hay un incumplimiento de la accesibilidad, existirá un procedimiento de reclamación que tiene que tener esa web. Y, por supuesto, una cuestión importante, ya nadie puede decir, ay es que me he despistado. Tú tienes una unidad responsable de accesibilidad y tienes la obligación de revisar continuamente la accesibilidad, eso sí, con un límite, que es lo que se llama la carga desproporcionada. Y es que todos aquellos cambios que vaya introduciéndose en la legislación deben tener en cuenta que si tú has hecho una página web de repente y hay un cambio legislativo, no vas a tumbar la página web. Tienes que hacer una serie de lo que se llaman ajustes razonables para la funcionalidad. En el caso de la directiva. Eh, hay un punto importante. España tiene hasta el año, eh, tiene, tiene un periodo en el cual tiene que transponer, que se llama ese proceso legislativo, transponer la directiva a la legislación española, y la aplicación será a partir de julio de 2025, es decir, nos quedan dos años y medio. Afectará tanto a webs como a dispositivos electrónicos. Y cuando digo de dispositivos electrónicos, pensad en cajeros eh, o pensad también en los dispositivos donde compramos cualquier. Ticket de transporte, etcétera. Y luego es muy importante porque incide aquí sí en el sector privado. Banca, comercio, transporte, también plantea lo mismo de la limitación de la carga desproporcionada. Y muy importante, os animo a que echéis un vistazo a los anexos técnicos, que aquí son muy específicos. O sea, se empieza a hacer una revisión de casi como un semi-checklist, una semi -lista de comprobación de qué cosas deben cumplir las webs y las apps eh, a nivel europeo. Porque esto es muy importante, esto tiene un alcance europeo. Por lo tanto, con respecto a la accesibilidad cognitiva, que es lo que nos trae este seminario, la norma española hace una mención genérica a lo que se llama el principio de comprensión que deben tener las webs y en la norma europea igual, lo que pasa es que sí que es verdad que alude en algunos ámbitos a la fácil comprensión. Con lo cual, sí que ha habido como un punto más avanzado, aunque dentro de un límite bastante estricto. Es muy importante, e insisto, en que ambas normas remiten a la normativa técnica que os voy a contar a continuación. Hay un punto que también marca un antes y un después, y es lo que ha mencionado el anterior, anteriormente el director general, que es la Ley 6-2022, es decir, la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que incluye la accesibilidad cognitiva. ¿Qué matices debemos eh, tener en este esta cuestión. Lo primero, que el reglamento, el decreto que desarrolla los detalles de la ley, introduzca las características de las webs, no solo en la administración pública, sino en todos los ámbitos de la web y las apps, públicas o privadas. Y luego el papel, por todo español de accesibilidad cognitiva, como impulsor, como desarrollador, como el que marca las buenas prácticas para que arrastre, digamos, genere un efecto de arrastre en este ámbito. Y luego, por supuesto, el cómo se va a trasladar, qué matices de la directiva europea van a, a lo mejor, quedarse un poquito más diluidos o se va a hacer mayor acento. Si nos ponemos ahora a ver las normas técnicas, la alusión general es la que habréis oído muchas veces, esas siglas, WCAG en inglés responden a las pautas de accesibilidad de contenidos web, que actualmente van por la versión 2.1. Ya sabéis, como todos los programas, pues aquí también el tema de, los, de, de las pautas también es 1.1, 1.2, 2.1. Están ya con los borradores de la 2.2, incluso de la 3.0, pero la vigente en la 2.1. Y actualmente... Además, tenemos en España una norma UNE, un estándar español, pero que lo que hace, esa norma EN 301-509, lo que hace es trasponer como norma lo que dice esas pautas WCAG. ¿Qué dice además... Ese ámbito, que es el consorcio el consorcio internacional, que es el que regula cómo funciona Internet en general y que ha desarrollado ese ámbito que es el WCAG, pues sí, hay una parte importante que es la parte relacionada con accesibilidad cognitiva. Tienen un grupo especializado de trabajo y que ha desarrollado una publicación, que es esta que veis, Realizar contenidos usables para personas con discapacidad cognitiva y del aprendizaje, traducido literalmente del inglés, y que eh, desde Plena Inclusión Madrid hemos hecho una eh, traducción parcial porque es un documento pues, que abarca como unas 200 páginas y lo que hemos hecho es sintetizar las partes más importantes, que son los ocho objetivos que, dividen, que están divididos en 58 patrones, que serían como las pautas específicas en las cuales se aplican esos ocho objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues fijaos, que naveguemos y navegar sea comprensible, que encontremos la información y la comprendamos. Que se eviten errores, que la página nos dé alternativas para evitar errores o para enmendar los errores. Que luego nos permita mantener la atención, que no nos disperse, que se limite el uso de la memoria, que sabéis que no es uno de los principios fundamentales de la accesibilidad cognitiva, que ofrezca ayudas y que, además, personalice soluciones. Esto tiene que ver... Vais a ver, si veis el documento, que hay partes que son muy técnicas, que tienen que ver con desarrolladores. Y lo importante es que tengáis este conocimiento para asesorar precisamente a esos desarrolladores a la hora de cómo realizar esas páginas web. Este grupo de trabajo tiene una parte, eh, además, que os invito a que echéis un vistazo si vais buscando por, eh, en, el, en, el, en el consorcio W3C, porque fijaos, el, los documentos que hacen parten primero de conocer las necesidades reales de los usuarios. Si veis el documento que hemos traducido, si vais al original, que está en inglés, lo que hace es ir viendo varios casos reales, en donde van analizando cómo utilizan esas personas la web y van viendo las dificultades a las que se tienen que enfrentar. Y entonces, lo que hacen es que ofrecen documentos con ideas para los diseñadores defendiendo siempre que se tenga que comprobar las soluciones. Lo que, se, lo que defendemos desde el movimiento asociativo Plena Inclusión y es que no se puede hacer nada de accesibilidad cognitiva sin contar con los usuarios para comprobar, para evaluar, para validar que esas soluciones son funcionales y son efectivas. Por lo tanto, y concluyo ya esta, esta breve exposición, debemos tener en cuenta que tenemos, uno, un marco de leyes... Existen leyes que ya empiezan a obligar y estamos pendientes de los cambios y actualizaciones que están por desarrollar. Y luego que existen unas normas técnicas que son muy importantes, sobre todo para los desarrolladores informáticos y diseñadores web. Pero que nosotros, desde el ámbito técnico de la accesibilidad cognitiva, debemos conocer para saber asesorar y saber detectar lo que es inadecuado o erróneo y poder poner el acceso. ...en el que se corrijan para que sean funcionales para el público al que nos dedicamos por nuestra mesa, que son las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Por lo tanto, es muy importante que estemos pendientes a esa conexión de la accesibilidad cognitiva próximamente, que se tendrá que hacer con los criterios esos de la WCAG, que actualmente solo hablan del principio de comprensión de una manera muy genérica, pero que no han introducido todavía los principios desarrollados por ese grupo de trabajo de accesibilidad cognitiva. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Oscar. Estoy segura de que con estas pinceladas y la información y los documentos que has compartido y que compartiremos más adelante con las personas que se han inscrito a este seminario, Quiere decir que eran más de 900, o sea que es todo un éxito. Muchas gracias por, por tener interés en, en este espacio. Pues estoy segura de que, de que vamos a, a tener más luz o, o, o por lo menos saber dónde buscar cuando tengamos, cuando tengamos que hacer perdón, eh, cuestiones de accesibilidad y entornos digitales. Sobre, acces <risa> Sobre accesibilidad y entornos digitales, bueno, Oscar y, y, y todas las federaciones que forman parte de Plena Inclusión. Eh, trabajamos en una red estatal de accesibilidad cognitiva, que era de la que nos hablaba Maribel al inicio. Desde la red de accesibilidad y también en especial desde el programa IRPF, en el cual también se engloba este este seminario, hemos estado evaluando webs y apps de salud y empleo público. En total hemos hecho evaluaciones en 11 comunidades autónomas y han sido más de 70 las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo las que han evaluado la, la comprensibilidad, ¿no? la accesibilidad cognitiva dentro de esas aplicaciones. Eh, nuestra compañera Esther y Julia de Plena Inclusión Castilla y León se grabaron en una de esas evaluaciones y ahora os dejamos un trocito del vídeo para que sepáis un poquito ¿En qué consiste esto de evaluar webs y apps? A los compañeros, que es como el nombre ¿no? de, sí. de Sanidad activa. Vale. ¿Qué resultados aparecen? Eh, aquí, ¿no? En SACIL. Vale. Vamos a la página de SACIL. y ¿Crees que estamos bien en la página? Es la de sanidad. Eh, sí, la de sanidad. Vale. Y ahora vamos a buscar cómo eh, encontrar eh, para, para pedir Es que nunca he hecho esto. No, tú tranquila, lo estás haciendo fenomenal. Vale, en el menú, que tenemos? ¿Qué, eh, ¿qué apartados tenemos? Profesionales, sustitución y e transparencia. Vale, hay esos tres. ¿Hay alguno más? Eh, no. Eh. Vale. Aquí antes de profesión en Ciudadanos. Vale. ¿A ti dónde te parece que puede estar pedir cita? de ¿Estos cuatro apartados? Okay. En Ciudadanos. Vale. Aquí okay, en Cita Previa con su centro de salud. Vale. Fenomenal. Vale. Nos, nos ha llevado a la página. Aquí. Okay. Vale. Felicitud de Cita Previa por Internet. Vale. Fenomenal. Vale, ahora ya estamos eh, para pedir cita, ¿no? Sí. Y esto como que ya nos piden los datos. Entonces, vamos a poner los datos de mi tarjeta, ¿vale? Aunque tú como si tú la pidieras, pero lo vamos a pedir con la mía. Entonces, lo primero que nos pide, ¿qué es? Eh, el código. Vale, ese código. Eh, Sí, pero espera, ¿dónde crees que, que está, dónde lo encontrarías si no apareciera ahí? En el, en la, la tarjeta. Vale, ¿y en la tarjeta cuál crees que es? En el, este, el este. primer número. Vale. Pues hemos visto un fragmento de una evaluación mucho más extensa que queríamos compartir con todas y todos vosotros para que supierais un poquito cómo, cómo es, aunque como también avanzaba Maribel, compartiremos a final de año en, en una guía. Y ahora, eh, también forma parte de la red de accesibilidad, Elena González Sabín, de Plena Inclusión Madrid, eh, que junto con Raquel Cárcamo, compañera de Plena Inclusión España, nos van a explicar qué es esto de la evaluación de webs y apps y la experiencia que hemos tenido. Así que, Raquel, Elena, vuestro turno, cuando queráis. Hola, buenos días. Raquel, tienes el micro silenciado. Ahora, buenos días. Hola, buenos días, Raquel, ¿qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Qué tal? Pues bien, bien, aquí deseando empezar y contarles nuestras cosas, ¿verdad? Sí, sí con muchas ganas. Eh, ¿Te parece si nos cuentas un poco tu experiencia eh, con webs y apps, así en general? Pues sí, mi, mi experiencia eh, como usuaria de internet bueno, pues fue, con, fue a través de los videojuegos y, bueno, pues un poco con, a, con ayuda de mi hermano. Y la verdad es que, bueno, aparte de eso, también tengo experiencia, pues porque he hecho cursos de, de formación, pues, por ejemplo, a través de alguna plataforma de formación. Y, bueno, además ahora en... En plena confederación estamos haciendo también, bueno, pues evaluación de, hemos participado también en la evaluación de, de webs y apps. De salud y de empleo, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien. Y Raquel, ¿nos puedes contar alguna situación así en concreto que hayas vivido? Pues sí, por ejemplo, hace dos años estuve apuntada a un curso de diseño universal de aprendizaje que, bueno, pues por, por mi trabajo como formadora, bueno, pues me parecía que, que podía ser muy interesante. Y entonces mi compañera de, de equipo y yo nos apuntamos a ese curso. Eh, el problema que hubo es que eh, al final mi, mi compañera de equipo, por carga de trabajo y por otros motivos, pues al final no pudo hacer el curso y lo, lo hice yo sola. Y fue una experiencia bastante frustrante porque era un curso que habían subido a una plataforma y bueno, pues estaba ya eh, como que los vídeos previamente grabados, todo el contenido estaba ya creado y yo, por ejemplo, me pasaba que el contenido era complicado y yo no tenía claro cómo contactar con la tutora para que me, para que me resolviera las dudas. Y fue algo muy frustrante y lo, lo pasé fatal. Claro, pues mira, justo eso que, que estás comentando se parece un poco a lo que nosotros hemos vivido eh, eh, en el análisis que hemos hecho desde, desde Plena Inclusión Madrid. Porque eh, nos hemos encontrado, pues, un poco lo que tú dices, eh, muchas veces el lenguaje que, de las páginas es muy complejo, o es muy técnico y no se comprende bien, ¿verdad? Uh -huh. También nos hemos encontrado, dificultad, encontrado dificultades con los menús, porque eran demasiado extensos, había muchos elementos. Luego, la publicidad, ¿verdad, Raquel? Que saltan las páginas así, ¡puf! Uf. Sí, la verdad, es pues que el tema este de los pop-ups y los anuncios que te saltan sin avisar en, en las páginas, ¿Ves? son horrorosos. Son horrorosos. Y, y también hemos tenido dificultades en algunas páginas con el tamaño de la letra. Eh, incluso había, eh, un poco con la frustración que tú comentas, eh, había muchas personas que nos decían que, eh, que estas páginas no estaban pensadas para ellos y que estos trámites no estaban pensados para, para que lo hicieran ellos, sino que estaban pensados para que lo hicieran sus familias por ellos. Entonces, eh, los niveles de frustración de muchas personas fueron muy altos y, y llegaron a abandonar incluso las, las experiencias. ¿Te, sí, suena, la... ¿Te suena un poco esto, Raquel? Efectivamente, me, me suena bastante a, a lo que me pasó a mí, bueno, durante la pandemia, que me puse mala y tenía que pedir cita al médico por la aplicación de, de salud y la verdad es que no, fue algo muy complicado y bueno, básicamente conseguí pedir cita con el médico porque mi madre me explicó lo que es la atención primaria, por ejemplo, porque yo no sabía, yo no sabía qué era atención primaria y no sabía cómo contactar con mi médico. Pues sí, eh, nosotros ha sido algo similar, es interesante lo que comentas Raquel eh, eh, las personas que, que participaron en plena incluso Madrid hicieron algunas recomendaciones voy a, a, ver, qué, a ver qué te parecen eh, la primera que hicieron eh, era eh, modificar algunos conceptos y hacerlos más accesibles eh, y me río un poco porque está relacionado con lo que tú acabas de decir eh, la propuesta era cambiar modificar atención primaria por eh, pide cita con tu médico que era mucho más claro sí. Tan, también comentaban eh, la necesidad a lo mejor de poner pues cajas de información que sean más claras y más concretas mm, que las páginas sean más sencillas porque hay mucha información a veces y una, una propuesta que, que estaba muy extendida era que los formularios fueran accesibles, porque tenían muchas dificultades a la hora de rellenar los formularios. Sí, eso es curioso porque también, aparte de todo lo que has comentado, en efectivamente, aparte de todo lo que has comentado, también en el en las evaluaciones eh, de por ejemplo en las en las evaluaciones de, de en la empleo y de formación pues por ejemplo también comentaban el tema de que por ejemplo pues ponen botones con nombres muy parecidos y que cuando rellenan un formulario te informan de que lo has hecho mal Eso. pero no te explican qué es eh, dónde te has equivocado y cómo hacerlo. Aparte de que muchas veces la, eh, en el buscador, pues muchas veces te salen un montón de opciones y un montón de anuncios y no te sale realmente lo que estás buscando. Eso es, sí. Raquel, ¿tú por qué crees que es importante que las webs y las apps sean accesibles? Bueno, pues es muy importante para empezar porque es que, a ver, eh, todas las personas tenemos derecho a encontrar la, la información que necesitamos saber, y muchas veces esa información está en Internet y necesitamos poder encontrarla, poder buscarla y poder comprenderla. Y aparte de eso, es que vivimos en un mundo en el que cada vez más la administración nos va a pedir el hacer trámites a través de Internet, entonces pues es que vamos a necesitar esa accesibilidad porque además es que, bueno, pues es que es un asunto de derechos y como han dicho Maribel y Jesús Martínez antes, es que eh, además pues es que la accesibilidad es un derecho llave y bueno, esto lo que quiere decir es que pongamos, por ejemplo, el, el derecho al empleo. Yo quiero buscar empleo y entro en una web de empleo. ¿Qué pasa? Que si esa web no es accesible, no solo está fallando mi derecho a la accesibilidad, está fallando mi derecho al empleo, porque no puedo eh, acceder al trabajo. Y igual funciona con el derecho al ocio, por ejemplo, si entro en una página web de un cine y no puedo... Comprar las entradas por internet porque el proceso es muy complicado y no lo entiendo. También está fallando ahí mi derecho a lo que, además del de accesibilidad. Y pues bueno, Muchas muchas gracias, Raquel, por dejar, nos lo has dejado muy claro, la verdad. Gracias. Para terminar, Elena. Bueno, eh, con esto ¿Y? Lo dejamos, lo dejamos aquí y, y sí. luego cuando, si, si surgen preguntas, ya vamos completando. ¿Te parece, Raquel? Me parece bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, Elena, eh, Raquel. Yo creo que, eh, bueno, pues con la experiencia que habéis tenido, eh, Raquel como usuaria de páginas web si y apps y Elena tú participando, en este trabajo de evaluación que hemos hecho desde, desde la red de accesibilidad, eh, que se ha replicado también en varios territorios, además en Madrid, yo creo que, que estamos dejando muchas claves en este seminario. De todas formas, como os comentábamos al principio, eh, en el cajón o en, o en el botoncito de preguntas y respuestas nos podéis hacer llegar vuestras preguntas y creo que ya tenemos alguna, ¿no, Rosana? Pues sí, ya van llegando preguntas. Antes de, de comentaros alguna... que se están mencionando como a los materiales. Pues sí, después os lo vamos a mandar todo, ¿vale? Ahora mismo no, no estamos pudiendo enviar en directo los enlaces, pero no os preocupéis que, que lo vais a tener. Y sobre sobre los contenidos, hay eh, felicitaciones a los ponentes por, por lo interesante de sus presentaciones y luego hay una concreta para, para Elena y para Raquel acerca de cuáles creen que serían los los siguientes pasos, los siguientes retos eh, para hacer la información en, eh, más accesible en estos entornos. No sé si queréis empezar pues, por ordenar un poquito. Eh, Elena, por favor, eh, nos puedes decir así desde tu perspectiva, ¿no? trabajando con personas con discapacidad intelectual, ¿cómo, cómo ves el siguiente paso posible para hacer estos entornos más accesibles. Gracias, Rosana. Pues mira, es algo que hemos estado hablando Raquel y yo estos días y veíamos, eh, luego Raquel va, va a dar su punto de vista también, pero eh, veíamos muy importante hablar de, de, la, de visibilizar. ¿no? Hasta ahora la accesibilidad cognitiva sí que es cierto que eh, era un poco la, la gran desconocida, pero ahora todo va muy rápido, cada vez hay más demandas por parte muchas veces de empresas. Y, y creíamos que, que es muy importante visibilizar la accesibilidad cognitiva, cumplir la normativa de la que nos estaba hablando también antes Oscar y poner en marcha eh, todas esas mejoras, siempre teniendo en cuenta que, que la accesibilidad cognitiva no tiene por qué estar reñida con, con el diseño. Muy bien, muchas gracias Elena. Eh, Raquel, ¿tienes algún aporte más a esta pregunta? Paso posible, algo interesante para hacer. Perdona, Raquel, tienes que reactivar el audio. Ahora. Vale, para mí. A ver, vale, para mí hay algo muy importante. Ahora que sabemos que la accesibilidad cognitiva. No es algo solo de las personas con discapacidad intelectual, lo que tenemos que hacer es juntarnos con otros colectivos que también dependen mucho de la accesibilidad cognitiva. Colectivos como, por ejemplo, el, co el colectivo de inmigrantes que llevan poco tiempo en España. Por ejemplo, el colectivo de personas sordas, porque muchas veces las personas sordas, han quedado sordas y pequeñas, y, bueno, pues su forma de aprender a hablar es un poco distinta. Y, bueno, y yo creo que es que si nos juntamos con estos colectivos vamos a hacer más fuerza y es cuando los cambios realmente van a llegar, porque la sociedad se va a dar cuenta de que somos muchos más de los que parecemos, los que dependemos de la accesibilidad cognitiva. Y además es que al final la accesibilidad cognitiva, como todas las formas de accesibilidad, es algo que al final beneficia a todo el mundo y bueno, justamente creo que ese es el reto de nuestro movimiento asociativo, salir de nuestro movimiento asociativo y juntarnos con otros movimientos asociativos y con otros colectivos. Pues muchas gracias por vuestras aportaciones. Muchas gracias, Rosana, Raquel, Elena, Oscar. Eh, seguro que van a llegar más preguntas a lo largo de, de esta conversación que estamos teniendo y las vamos guardando. Y Estoy segura de que Rosana las apunta para luego haceroslas llegar. Eh, Efectivamente, ¿no? lo comentaba Raquel durante la pandemia, nos comentaban también Laura, una compañera de La Rioja, que los documentos que habían hecho para facilitar la comprensión de las normas durante la COVID las habían utilizado también otras organizaciones cuyas o las personas a las que, a las que apoyaban no eran personas con discapacidad intelectual. ¿no? Vemos cómo facilitar la comprensión al final es beneficioso para todo el mundo, pero necesario para, para, para un número importante de la población. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que si nuestra única herramienta es un martillo, todos los problemas van a parecer clavos. Pero al final, para dar respuesta a problemas concretos, también hay que... Investigar normativas y formas de hacer específicas. Ahora vamos a hablar de accesibilidad y entornos físicos. Y para ello, para, para darnos un poquito de luz sobre esto, contamos con José María Tejeda, que él es compañero también de la Red de Accesibilidad de Plena Inclusión, forma parte de Plena Inclusión Extremadura y es coordinador de la OACEX. Él nos va a hablar de accesibilidad cognitiva perdón, en entornos físicos, pero en el, dentro de los edificios. Así que, José María, cuando quieras, tu turno. Muy bien. Muchas gracias, Blanca, por la presentación. Buenos días a todas y a todos. Voy a compartir la pantalla para la pequeña presentación que os quiero mostrar. ¿Se ve la pantalla? Sí, si sí, le das ahora. Fenomenal. Perfecto. Muy bien. Eh, bueno, pues comienzo. Buenos días a todas y todos. Encantado de poder participar en este seminario. Entre todas y todos queremos deslumbrar un poquito más bueno, lo que hemos ido trabajando y cómo vamos avanzando en todo este tema de la accesibilidad cognitiva. ¿no? Eh, eh, yo voy a hablar eh, brevemente sobre los entornos físicos, sobre todo en la accesibilidad cognitiva en los edificios. Eh, voy a resumir estos cuatro, estos cuatro puntos que os tengo puesto aquí en pantalla. Quiero... Mmm, Pasar un poquito por encima en ¿no? la normativa y la problemática que puede existir en referencia a, esta, a la normativa existente. El, un pequeño resumen de cómo evaluamos la, meto, el, la accesibilidad cognitiva en los edificios, de qué manera ¿no? eh, sabemos si un edificio es comprensible o no. Algunas características que hay que tener en cuenta también de los edificios. Eh, y también os queremos enseñar bueno, un trabajo que hemos hecho recientemente desde, aquí, desde Extremadura sobre la accesibilidad cognitiva en un centro de salud aquí de aquí de Mérida. Eh, para empezar, bueno el, como he dicho, la problemática que existe en, en accesibilidad cognitiva, sobre todo en la inexistencia de esta normativa concreta y específica, ¿no? que nos marque unos parámetros o unos mínimos para poder digamos, implementar esa accesibilidad cognitiva en estos entornos físicos, ¿no? Para ello, bueno, se está trabajando mucho, sobre todo también, bueno, a través de la red de accesibilidad cognitiva, desde la OACE también eh, llevamos tiempo trabajando para unir estos conocimientos eh, y metodologías que todos y todas que estamos en, esto, en este ámbito eh, podamos aunar este tipo de conocimientos y poder evaluar y llegar a un, a un estándar de, de implementación de accesibilidad cognitiva en, esto, en estos ámbitos. ¿no? Para ello, por lo que digo, ¿no? compartir todas estas metodologías para eh, llegar a unos criterios mínimos que los, los espacios y los edificios deben tener para, para ser comprensibles. Eh, al no tener estas esta, digamos, estas digamos directrices, ¿no? estas pautas, estas normativas específicas, eh, nosotros tenemos, bueno, pues trabajamos con personas con discapacidad intelectual que son evaluadores y evaluadoras de entornos, ¿no? eh, Estas personas, bueno, pues, pueden tener eh, diferentes eh, capacidades y dificultades a la hora de comprender los entornos, ¿no? Y si pensamos bien, si adaptamos y evaluamos edificios para que personas con estas limitaciones en estas capacidades eh, puedan ser accesibles, estamos haciendo accesible también. Eso es un espacio para todas las personas, ¿no? eh, Para entrar un poquito en normativas de referencia a la hora de poder analizar un edificio, a, yo voy a enseñar, digamos, como do a dos ámbitos, ¿no? El referencia a nivel estatal y a nivel eh, autonómico, en este caso, en Extremadura. Para ello, bueno, pues es imprescindible, ¿no? coger el, el Real Decreto 732 del 2019, por el que se modificó el Código Técnico de la Edificación, ¿no? En este, en este código, bueno, te ponen unas pautas y unas directrices que tenemos que, que seguir en cuanto a accesibilidad. Y hay un documento de apoyo que se rige desde el Código Técnico de la Edificación, que es el documento básico eh, de utilización y accesibilidad, en, en, específicamente el apartado número 9, que habla de accesibilidad. Como he dicho, en, por ejemplo, en este código técnico, en este documento básico, te pueden decir algo de cómo tienen que estar los entornos para que puedan llegar a ser comprensibles, pero no te lo dice de manera explícita, ¿vale? Cómo eh, adaptamos un entorno para que sea comprensible, cuando la, la comprensión de un entorno, de un espacio, depende de muchísimos factores, y una de ellas es la capacidad que tengan las personas, ¿no? A su vez, también tenemos que tener en cuenta, bueno, pues el Real Decreto, donde se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para personas con discapacidad para su acceso y utilización, ¿vale? De la misma manera te dice, de manera ambigua, que un entorno debe ser comprensible para todas las personas, etcétera, etcétera, pero de la misma manera no te rige y no te, te indica de manera explícita el cómo disponer ese entorno para que sea comprensible para el mayor número de personas posible, ¿no? Si nos referimos al, en, en el ámbito de, autonómico, en este caso en Extremadura, tenemos la Ley de Accesibilidad Universal de Extremadura del 2014, que hace relativamente poco, en 2018, emanó un, real de, un decreto perdón, de esta ley porque se aprobó el reglamento de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, etcétera. Aquí ya sí es verdad que, bajo las propuestas que se realizaron desde, bueno, Termin Extremadura, Extremadura, Inclusión Extremadura y otros eh, organismos, de, de, digamos, que trabajan en este tema de la, de la discapacidad, se realizaron aportaciones para mejorar este, este reglamento. Dentro de, de este reglamento, el, yo quería resaltar sobre todo el título de señalización y comunicación, eh, digamos, eh, haciéndome énfasis a, a lo que voy a tratar yo, de edificios, ¿no? y ya las disposiciones generales y en los medios de comunicación no interactivas, los artículos 14 y 15, ya sí te dice algo de cómo deberían ser estos espacios, pero no deja de ser algo que no es también específico y explícito. ¿no? Por ejemplo, te dice que en todo itinerario accesible deberán tener acceso a información necesaria para orientarse de manera eficaz, sin importar las capacidades de la persona pero no nos dicen exactamente cómo se tiene que hacer. ¿no? Para ello es lo que, digamos, he dicho y he comenzado. Es necesario regular, mediante un reglamento, como bien dijo en la presentación Jesús Martín, que nos, digamos, nos enseñe y nos, y nos, y nos plasme unas directrices y unas normas específicas para poder habituar esos entornos y que sean comprensibles para el mayor número de personas. He querido también resaltar unas normas UNEISO de referencia, sobre todo muy importantes para la hora de eh, la señalética y la habitación de los espacios dentro de, lo, de los edificios. El Padre Nuestro, como digo, como digo yo, a la hora de implementar señalización o señalética dentro de los espacios, la UNE 170.002-2022 de requisitos de accesibilidad para los elementos de señalización en la edificación. Esta norma UNE la, la cogemos de referencia a la hora de eh, proponer en estos informes que, que realizamos desde la, desde la oficina de accesibilidad cognitiva que se tengan en cuenta. ¿no? Bueno, la norma de lectura, UNE de lectura fácil, que ya lo comentó Oscar, es una norma ISO, que no me puedo poner ahora a, a explicar mucho, pero digamos que para utilizar pictogramas se deben estar prestandarizados universales y si no, tienen que pasar una serie de pruebas, la norma ISO 9186 te dice, te dice cómo hay que hacerlo. ¿no? Bien, después de este pequeño resumen ¿no? de referencias normativas que, que hay que tener en cuenta, eh, voy a entrar un poquito en, en cómo analizamos nosotros los edificios. ¿no? como he dicho, eh, formamos en la oficina personas con y sin discapacidad intelectual que realizamos las evaluaciones de estos edificios ¿no? yo siempre tengo en, en cuenta el diseño universal, existen siete principios he resaltado dos para cada, para cada edificio, También, evidentemente habría que utilizar todos estos principios a la hora de un diseño universal para que todas las personas podamos hacer uso y comprender el los entornos y los espacios, pero el principio 3 y el 4, que sean esa, ese uso fácil de entender, sin importar que tenga experiencia o no en ese edificio, o los conocimientos que tenga la persona, y también el diseño que transmite la información que sea necesaria y efectiva. ¿no? Nosotros a la hora de, de realizar esta, estos estudios y estas evaluaciones, la metodología que utilizamos nosotros es una cadena de la comprensión fácil, ¿vale?, que todos y todas las personas utilizamos en nuestro día a día cuando vamos a cualquier espacio, cualquier edificio. ¿no? Como podéis ver, eh, está una, componiendo una serie de, de eslabones, en, un, en el momento de que un eslabón eh, se rompa, perdemos esta cadena de la comprensión y la persona o se desorienta o no entiende la información, en definitiva estamos eh, impidiendo que haga lo que tiene que hacer en ese ¿no? edificio gestión o cualquier procedimiento que tenga que realizar. Otro aspecto que, que, tener, que hay que tener en cuenta, que lo quería resaltar, aparte de esa información, aparte de esa señalética que nos facilite esa orientación, ese entendimiento de los espacios, es muy importante, porque hay muchísima gente que la accesibilidad cognitiva la basa únicamente en señalización, flechas, pictogramas, etcétera, Y no es así, ¿no? Hay que cuidar muy bien los espacios, hay que diseñarlos de una manera fácil y hay que tener en cuenta, entre otros, estos aspectos. ¿no? La iluminación, que tiene que ser acorde, tiene que ser que se pueda, digamos, desenvolver una persona, ya bien sea por poca o por mucha. El ruido, hay que cuidar muy bien los ambientes y el ruido que existen dentro de los, de los edificios, ya que disminuye pues, la capacidad de atención, de memorización de las personas a la hora de orientarse o desplazarse por un edificio, ¿no? el confort térmico, la organización, la ubicación de los espacios y los servicios que sean, digamos, coherentes, que no tengamos, que no tengamos, organicemos espacios y servicios dentro de un edificio donde realmente, digamos, estemos poniendo ya barreras sin, sin ni siquiera saberlo, ¿no? E implementar, pues, esos hitos y esas referencias dentro de los espacios que nos recuerden por dónde vamos, que nos informen, que, en definitiva, tener espacios, eh, espacios dentro de esos edificios que nos informen por sí solos, ¿vale? independientemente que complementemos con señalética o señalización en, eso, en esos espacios. Bien, y por último, para, para acabar, yo quería bueno, poder enseñar uno de los últimos trabajos ¿no? que, hemos, que hemos realizado aquí de Extremadura. Eh, publicamos una guía de recomendaciones y aportaciones en centros de salud y centros sanitarios, también en hospitales, y, que, y digamos, he podido rescatar algunas fotografías para que veáis un poquito las propuestas que le hicimos nosotros eh, para el centro de salud, en este caso, de aquí de, de, aquí de Medio. Como he dicho, como bueno, podéis ver en la foto delante y el después, una de las cosas de los eslabones era la identificación de ese edificio. ¿no? Bueno, pues nos encontramos la realidad que tenemos en la izquierda con panelería o cartelería que no se ve bien, exactamente no sé si es llegado a un centro de salud 1, por el deterioro que tiene el cartel. ¿no? Identificar muy bien y muy claramente el edificio y su acceso, que tengan buen contraste. E incluso, bueno, si tienen algún símbolo reconocido, en este caso, el símbolo del SES aquí en Extremadura es muy conocido, y el de urgencia, la verdad que es conocido universalmente, se utiliza a la hora de poder identificar ese edificio de mejor manera. ¿no? A la hora del acceder a, a este acceso, eh, una de las cuestiones que podemos utilizar también para poder dar información y no llenar de carteles a lo mejor todas, la, todas las cosas, es utilizar eso, esos mobiliarios o esos elementos arquitectónicos que tenemos en los edificios. Nosotros una de las cosas que eso nos ocurrieron fue digamos identificar el, a través de las barandillas cuáles eran el acceso para la entrada principal al centro de salud y el acceso al urgencia simplemente dotándolos de un color y con los mismos logotipos que aparecen en, el, en la identificación del edificio ¿no? Esto te lleva directamente a cualquiera de los dos accesos, ¿vale? Una vez llegamos a los accesos, identificamos bien el, el acceso, la entrada, eliminamos la información, como, como pongo aquí también, que puede haber, que nos puede confundir, que puede estar desactualizada. Desde el exterior también, que sea visible ese acceso principal y que es accesible, esto se señaliza siempre en edificios que tengan esas características de, de accesibilidad mediante el SIA y las bandas visuales de puertas acristaladas que por normativa tienen que estar también. Y incorporamos el color rojo, que son, digamos, los colores que tenemos asociados a que prohibido directamente son partes no móviles de estas puertas acristaladas. Y realmente las que, las que te invitan a entrar son las, de, las del medio. ¿no? Directorios fáciles de comprender. Vemos el estado. Actual, la propuesta que nosotros hicimos de mejora, eh, mejorando el contraste, cambiando la tipografía, dotándole según la zona que tengamos en ese centro de salud de una gama cromática de un color diferente a medicina general y a medicina, digamos, específica o especialista de otros colores diferentes y apoyador de pictografías asociados a cada, a cada servicio. Critografía, como he dicho, tiene que estar correctamente validada, tanto en su comprensión como en su percepción. Hay que señalizar los puntos estratégicos, todas las entradas, las salidas, los puntos donde se tengan que tomar una decisión y, las, y esa señalización siempre debe ser homogénea y coherente durante todo el espacio. ¿vale? Como podéis ver, nosotros dimos esa gama cromática verde. A, la, a una zona del, del centro de salud y dotamos de diferentes hitos, de diferentes vinilos de, de color verde, con respecto a la señalización que nosotros queremos, eh, digamos, identificar en ese pasillo. ¿no? Toda la señalización, todos los pictogramas, de manera homogénea, desde el inicio, que estamos dando esa información. Como podéis ver, todas las diferentes secciones me, me recuerdan, dicen que estoy en la sección verde que es la de medicina general. ¿no? Y aquí hablamos ya de la identificación de los diferentes, eh, de las diferentes, en este caso, consultas, ¿no? Utilizando los pictogramas, un pictograma genérico de una, de una, del médico o médica y diciendo realmente cuál es la consulta. ¿no? Toda esta información, como he dicho, se, desde un inicio hasta un final tiene que ir de manera lineal y homogénea durante todo el recorrido. Identificación de espacios. os pongo otro ejemplo, este es el estado actual que tendríamos en, en la sala de espera de fisioterapia y como podéis ver, se le atribuyó un color azul a toda esta zona y todos los vividos con toda la señalización lleva siempre también el, el mismo color, la misma gama cromática. Recuerdo que esto nos va a reforzar siempre refuerza al, y da seguridad a la persona que está siempre en el, en el lugar que él quiere, ¿no? ¿vale? Sin, sin lugar a equivocación. Bien, poquito tiempo que hemos podido tener, espero haber, haber eh, no olvidado mucho y haber enseñado, bueno, más, más que nada la, la intención de la ponencia, ¿no? eh, Tenéis aquí el contacto de de la oficina de Plena Inclusión Extremadura. No obstante, también lo hemos pasado a, a la organización del seminario para por si tiene cualquier tipo de pregunta o aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. Creo que, que ha quedado muy claro y con… Bueno, eh, vamos a colgar el seminario y con tu permiso, que luego me dirás si lo tenemos o no, nos gustaría… Sacar pequeños cortes y pequeñas informaciones sobre todo esto que estamos hablando, que, que nos consta que es mucho contenido, pero también de mucho valor. Ahora vamos a hablar de evaluación de espacios urbanos y para ello nos vamos viajamos hasta Murcia con Juanjo Muñoz, de Plena Inclusión Región Murcia, y con Ana Isabel Martínez, que se incorporará un poquito más tarde. Así que, Juanjo, cuando quieras, tu turno. Hola, eh, buenos días. Eh... Buenas tardes ya, eh, muchas gracias por la oportunidad de participar y sobre todo por la, por la, por la información que estamos recibiendo también, ahora hablo también como, como asistente, como participante, estoy aprendiendo mucho, eh, me interesa luego mucho la grabación, todos esos documentos también, el primero como el que más, así que dar las gracias y la enhorabuena a Oscar, a Elena, a Raquel y a José, claro. Eh, por, en primer lugar, como ha dicho, bueno, soy miembro de la Red de, de Accesibilidad de Inclusión España y, y en el proyecto que vamos a ver ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, pues muchas veces eh, y los he recurrido a, a, a compañeras y compañeros que estáis aquí. Pero he tenido que, cuando ha habido alguna duda, cuando encontramos, al, porque como ha dicho José María, eh, Muchas veces las instrucciones que hay cuando se, cuando se refiere a la, a la comprensión pues son difusas y la experiencia de entre... Bueno, el, quiero poner simplemente agradecer la, eh, y destacar la, la... compartir información en la red. Porque, eh, al menos desde mi punto de vista, es eh, muy enriquecedor y mejora, mejora todos los proyectos. Eh, poder levantar el teléfono y ver cómo han solucionado algo en Extremadura, en Madrid, en fin... Castilla, Castilla y León, etc. Eh, ahora, con vuestro permiso, voy a compartir eh, pantalla y me confirmáis, por favor, que estáis está viendo mi presentación, eh, como debe verse, ¿verdad? La eh, vemos, la vemos bien. Genial, muchas gracias. Pues nada, eh, eh, vamos a hablar ahora de un ejemplo de un espacio, de, de una intervención en un espacio eh, físico. En, en un entorno urbano. Es decir, si José María se ha referido a un edificio de puertas para adentro, nosotros vamos a hablar de la calle. Eh, concretamente se decía en el programa la, espacios urbanos interconectados, o algo así, pues vamos a hablar de espacios urbanos interconectados, efectivamente. No mentía el programa. El ejemplo que vamos a ver es el de, es el de la vía escolar segura de Bullas. Es un ejemplo de accesibilidad cognitiva en, en entornos urbanos e, interconect e interconectados. Y vamos a ver primero eso de, de, vamos a explicar las vías con la segura de Bullas lo que es, y vamos a empezar por Bullas. Eh, yo no puedo irme de aquí sin primero situar, he visto en los comentarios que había gente de Argentina, de Perú, cómo no voy a por lo menos situar dónde está, eh, dónde está Bullas, que por lo demás es solamente conocido, lo sé, pero... Eh, Buyas es un municipio de, es una población de la región de Murcia, una comunidad autónoma de, de, de España que está ahí en el sureste, ahí podéis ver el punto, el punto rojo, pues por ahí queda, y dentro de la región de Murcia, pues ahí, es, eh, está en la parte que se llama Comarca del Noroeste de esta región, eh, en el interior, y viven unas 11.000 personas, para que os hagáis una idea, todo del tamaño de la población de, de la que estamos hablando. Porque eso condiciona mucho la, la, la intervención, la propuesta de intervención. Bullas, no, se puede, no me puedo ir de aquí eh, sin decir que es famoso eh, el municipio por sus viñedos y su vino, una denominación de origen, y que si vais por ahí, pues no dejéis de visitar el Santo Lucero, que está muy bonito, está muy bien. Eh, Bueno, ya estamos en Bullas. Decíamos que era la vía escolar segura de Bullas. Eh, ya hemos visto hemos visto bullas, ahora vamos a ver eso de vía, de vía escolar. ¿En qué, en, qué, ¿En qué consiste eso de, hacer, de una vía escolar? Bueno, la vía escolar segura es un camino para ir de un colegio a otro, andando de forma accesible, en primer lugar, cómoda y segura. Y aunque en accesible ya está incluido, que si entendemos la accesibilidad universal en... en en sus tres dimensiones, eh, seguro que hemos pensado en que algo accesible tiene que ser comprensible, pero yo lo quiero subrayar, porque era una preocupación del ayuntamiento, del gobierno de, de este municipio, que fuera fácil, es decir, que tuviera accesibilidad cognitiva. Entonces, tenemos que si hay varios centros educativos, varios coles, eh, tenía que ser fácil poder ir andando de uno a otro, Tenía que ser accesible, tenía que ser cómodo, tenía que ser seguro y, tenía, y querían que fuera fácil. Y para eso, pues recurrieron a, a Plena Inclusión de Gende Murcia. Ya tenemos la vía escolar segura de Bullas. Este era originalmente el, el icono que iba a tener, el, el símbolo. Finalmente se, se modernizó un poco, lo actualizamos a este. Eh, y como decía, esto es una iniciativa del Ayuntamiento de Bullas. Para, el, para la que quiso contar con la asociación local, la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo Local de esa comarca, que engloba a ese, a ese municipio y a muchos otros, se llama APCOM, y es una de las entidades de plena inclusión que que tiene un servicio de accesibilidad cognitiva que se llama Información Accesible, y cuando nos juntamos todas estas personas, Ayuntamiento, APCOM, Plena Inclusión, nos pusimos a, a ver cómo podíamos mejorar. Lo primero que hubo que hacer fue preparar el proyecto. Vamos a explicar muy brevemente cómo se, cómo se hizo y lo que se hizo. Hubo conversaciones con el concejal del área, que nos había llamado para ver qué idea tenían, qué idea tenían en el Ayuntamiento, qué idea qué podíamos aportar nosotros a esa idea para llegar a un, a un punto intermedio, algo que, que las dos partes considerábamos útil y eficiente. Una primera visita de reconocimiento, por supuesto, la primera visita quiero subrayar que la hacemos de la mano de una persona, con de un evaluador con discapacidad intelectual eh, de la asociación Alcom que es vecino de esa localidad. Eso siempre, le siempre queremos subrayar también eh, el carácter local de la, de la intervención. Contamos con las personas Ya se ha dicho antes, eh, me han dicho mis compañeras y compañeros, que no podemos hacer nada de la accesibilidad cognitiva sin contar con las propias personas con discapacidad intelectual y el desarrollo pues nosotros, tan, además, que sean eh, de la localidad. Y tuvimos conversaciones con la policía local, porque si estábamos pensando en poner señalización por la calle, no podemos hacer lo que nos, lo que nos apetezca, tenemos que contar con la, con la autoridad competente, pues si no, vamos a vamos a poner una señal de una, en una farola y nos van a venir a llamar la atención. No podemos colgar algo de un semáforo porque nos apetezca, es decir, no puede nuestra, nuestra señalización, nuestra propuesta no puede interferir con la señalización de la seguridad vial, es decir, del tráfico, etc. Y, y tras hablar con unos y otros, definimos concretamente qué se puede hacer el proyecto. Con, con, hablamos con empresas rotulistas para ver soluciones para esas señales y esa, esa intervención que queremos hacer, pues cómo se puede hacer, qué materiales, qué soportes, y eh, hacemos un presupuesto para la entidad que, que nos llama. En este caso, para el ayuntamiento. Hacemos un presupuesto porque todo esto tiene un coste económico, empezando por el trabajo de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo que trabajan como evaluadoras. Eh, disculpad, eh, cuando nos ponemos a hacer una, un, itinerario, un itinerario peatonal accesible, eh, buscamos... Eh, Qué, qué referencias podemos tener y, y esto que, de, que creo que ya se ha hablado, pues habla de eh, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de espacios públicos urbanizados. Y, y, y realmente aparecen los itinerarios pedonales accesibles. Pero veréis, simplemente pongo un trocito para que veáis más o menos de lo que habla, que sobre todo habla de pues, mmm, los escalones, el pavimento... Las pendientes, o suena todo esto, ¿verdad? Es, sobre todo, piensa, está hecho desde un punto de vista arquitectónico. Está, está pensado para, para la accesibilidad eh, espacial, arquitectónica, para poder transitar, para las personas con movilidad reducida, para el correcto uso de las sillas de ruedas, etc. Y hace referencia, este documento que decimos hace referencia a, a que debe haber eh, información necesaria para orientarse durante todo el recorrido, localizar los espacios, y equipamientos, etcétera, dice que tiene que haber señales distribuidos de manera que se comprenda y que vale, eh, pero no dice cómo, o sea, no entra al detalle. Como ya ha dicho José María antes, eh, no sé, en, cuando hay documentos, eh, cuando hay normas eh, legales sobre esto, pues no no suelen entrar al detalle. Y entonces nos dejaban ahí un poco con el trabajo que teníamos que hacer y empezamos por hacer un trabajo de campo con el equipo, de, el, equipo de, el equipo de evaluación, que eran tres personas con discapacidad intelectual, con formación específica, junto con una persona de apoyo y, y conmigo de técnico. ¿Y qué buscábamos cuando andábamos por ahí? Pues el camino, eh, el camino más fácil, accesible y seguro, ver qué información había disponible, qué información faltaba, el mejor sitio para situar la información, las barreras que existían y para la información y también otro tipo de barreras y dificultades, porque no podíamos pasar por alto si nos encontramos pues eh, barreras arquitectónicas o, otro tipo, o de iluminación, pues no podíamos pasarlas por alto. Como ha dicho José María, la, perdona José María que, que haga referencia, pero es que me ha venido muy a, venido muy a mano eh, con todo lo que has dicho, me has, me, has, me has ayudado mucho porque has dicho que cosas como la iluminación son cosas que, que tener en cuenta que no todo se trata de poner carteles, de hecho, economizar señales eso era una de nuestras era una de nuestras ideas economizar en todos los sentidos por, por el coste del proyecto y por el y por eliminar ruido visual o por eliminar eh, ruido informativo no no sobreestimular no no poner más de lo que de lo que fuera estrictamente necesario aquí por ejemplo estábamos viendo lo que había y uno de los colegios o centros educativos que había que esa señalizar era de muy reciente construcción, un edificio, no sé si lo veis aquí en la foto de arriba, un edificio muy bien puesto, de reciente construcción, etcétera, pero a la hora de indicar lo que era, fijaos, lo, lo gran, ese edificio ocupa una manzana entera, es un bloque entero, y, toda la, y tiene por toda señalización ese cartelito de metacrilato que señala ahí el compañero Juan, con ese bolígrafo, que tiene el tamaño cuartilla, para señalizar un edificio que ocupa una manzana entera, no, no, hay, no, no hay nada más. Bueno, pues después de eso, hacemos una propuesta con un sistema de señalización, con el detalle del contenido de cada elemento, dónde iría, qué tipo de contenido sería. Veis que aquí, del plano inicial, en el que había cinco elementos que había que conectar, eh, pues vamos a algo más, seis elementos, perdón, seis colegios que había que conectar, vamos a algo más complejo. Y proponemos básicamente cuatro tipos de elementos de señalización, a la parte de otras cosas que, que proponíamos de intervención, actuaciones, pero la señalización que era lo que estrictamente a nosotros nos habían dicho que hiciéramos a la vez. Eh, carteles en la, eh, que identifican cada, la, la entrada de cada uno de los seis colegios, elementos eh, que, nos, que nos dicen cuando estamos en una intersección o en uno de los vértices del recorrido, eh, nos sitúan dónde están todos los colegios, los que quedan a un lado del recorrido circular, porque como habéis visto es un recorrido circular y los que quedan a otro, eh, otros elementos que nos dan, que nos, son recordatorios y que nos van dando información eh, de dónde está el siguiente de los seis elementos, o sea, nos recuerdan que, estamos en, que, segui, que seguimos en el circuito en la ruta circular y dónde está el siguiente. Todo esto, por supuesto, igual que en las primeras visitas y la, y la, la auditoría, por decirlo así se hace también con la, con la supervisión y la participación del equipo de validadores. Además de esas, de esas señales, se hace un informe de recomendaciones muy extenso y muy detallado en el que vemos cosas así, que, es, que son cosas que no podemos intervenir nosotros directamente, pero que, pero que lo dejamos en manos del ayuntamiento y sabemos que, que están en ello, que están trabajando para, para completarlo. Pues son señalizaciones que ahora mismo no existen, pero que <ríe> son ya de tipo verde. Eh, sobre, sobre los propios edificios. Por ejemplo, este era el, aquel, aquel edificio que veíamos antes que no tenía nada más que un, que un cartelito, tamaño, cuartilla. Bueno, pues poner algo más visible desde la acera de enfrente. Eh, Tienen mucha superficie ahí donde, donde pueden hacerlo. Eh, y otras cosas como el, eliminar las señales obsoletas y le damos un detalle de dónde habíamos encontrado señales obsoletas. Nos referimos a señales que ya no cumplen ninguna función y que lo único pueden hacer en despistar o que han, que han perdido su sentido. También decíamos pues, cosas tan elementales como señalizar los nombres de las calles, ya que decíamos que tal colegio está en tal calle, pero a lo mejor esa calle no tiene la placa en cada intersección, como debería. Eh, luego también sobre las propias placas de la calle, pues mejorarlas en algún sentido, etc. Y luego, por supuesto, eh, puntos negros, por decirlo así, igual que cuando en el tráfico hablamos de puntos negros porque hay accidentes, pues algunos puntos negros eh, con, con propuestas de mejora, pues, eh, pues añadir pasos de cosas muy básicas a veces, no tanto, añadir o repintar pasos de peatones, añadir eh, señalización vertical de pasos de peatones, rebajar escalones, eh, eliminar obstáculos en, el, en, en, el, en la acera, porque hay una concentración de mobiliario urbano. Bueno, el típico sitio donde se junta un buzón, una farola, en una cabina de teléfonos y al final no tienes tú por dónde pasar, ese tipo de cosas. Y con eso completábamos el informe. Eh, Teníamos, bueno, pues, eh, un pequeño clip para ver, para que pudierais ver cómo queda esto una vez puesto. He podido ver alguna foto, pero de manera muy, muy rápida. No se ve yo ¿verdad? Bueno, pues el proyecto que ha llevado a cabo Plena Inclusión en Bullas ha sido el, el establecer una vía escolar segura que uniera todos los centros educativos que tenemos aquí en el pueblo. Desde el ayuntamiento entendemos que todos tenemos la, la misma, lo, los mismos derechos y las mismas necesidades de comprender nuestro entorno y de saber precisamente dónde estamos, dónde nos encontramos y hasta dónde queremos ir. Os pues habéis podido ver eh, pues simplemente eh, eh, como un poquito para que os hagáis una idea de cómo ha quedado de cómo ha quedado aquello. Y, y tenemos la oportunidad de escuchar ahora, Blanca, si, si, si vamos bien, eh, a Ana Isabel. Vamos bien, persona, vamos bien. Una de las personas evaluadoras sí. que, que habéis visto en las fotografías que participó eh, junto a la persona de apoyo de su asociación APCOM, que, que estuvo ahí también al pie del cañón, elaborando esta, esta auditoría, este informe y, y asegurando la, la mejora de. Y el, resultado, y el buen resultado de la intervención. Entonces, vamos a escuchar a, a Ana Isabel de la mano de, de Leticia, que la acompaña. Gracias. Buenas a todos. Buenos días a todos. Bueno, pues vamos a contar un poco la experiencia, sobre todo Ana, cómo fue para ella eh, este proyecto, cómo qué le supuso, porque también fue un reto para, para los tres validadores que, sí. que hicieron este evaluadores en este caso. Y, y bueno, vamos a que nos cuente ya un poco qué, qué fue en qué consistió este trabajo, Ana, este proyecto. Primero fui, tuvimos una reunión con los después le di buena. Bueno, no, estuvimos haciendo eh, los recorridos, eh, ¿verdad? Eh, porque nosotros estuvimos recorriendo todo Guyas, porque, como Juanjo ha dicho, hicimos sí. una propuesta, pero antes de eso, ¿qué hicimos? Recorrer no. todo, todo, todo el pueblo para poder ver el, el, el recorrido más accesible o más fácil para, para hacerlo accesible. Uh -huh. Luego también, bueno, lo, lo ha enseñado Juanjo los carteles. Nosotros también decidimos mm. todo el decidieron ellos todo el tema del de, de, icono que se cambió, sí, ¿verdad? Sí. El desde, desde ponerlo en colores más, en colores fuertes para que se vea más llamativo, a, a ponerlo más accesible. Claro, ellos tuvieron la decisión también de, de cambiarlo, de hacerlo más moderno, como ha enseñado Juanjo, la diferencia de los dos de los dos iconos. Sí. Y bueno, también estuviste, que, que os lo ha dicho, ya habéis visto la, las imágenes con Juanjo, pero también estuvieron a, en el momento de la colocación. Sí, estuvimos en de, de, de la colocación y, y muy bien. Eh. Vosotros revisaban, ¿eh? pues nosotros revisaban, ellos iban haciendo. O, o, o, o, o, o botaba, pues, todo, como lo poníamos en cada falola. Claro, más arriba, más abajo, más, así está accesible. Para, para el lado, accesible, así que eh, también lo revisemos nosotros. Mm. Ellos, como ha dicho Juanjo, pues formaron parte de, de, de todo el proyecto, desde el inicio hasta, hasta el final. Y bueno. También eh, nos encontramos muchas dificultades, ¿verdad, Ana? Pues sí, sí, De hecho, nosotros íbamos con una calle y no, habíamos, no había ni un, ni, un, ni un cartel donde te diga dónde que ir. Por ejemplo, en los colegios, la puerta de los colegios, no, no sabía por dónde entrar porque la, la puerta principal no era esa. Tuvimos que preguntar a los profesores, de los profesores que preguntarle a los a los conserjes, porque no sabíamos por dónde entrar al colegio. Mm. Varios, lo que dice Ana es que nos pasaba que en algunos colegios pues, había varias puertas y, y no sabíamos realmente cuál era la puerta principal. Entonces fue también un poco... Un, pues, un, poco, un poco lío. Mm. Y bueno, también mm, barreras arquitectónicas, que como ha dicho Juanjo, por pasos de peatones... Sí, sí. por ejemplo, los pasos de peatones, por ejemplo, un camino que, que no estaba ni asfaltado estaba con tierra... Y aparte también los, la acera muy muy estrecha, la calle muy estrecha, mm. la, el, el, el, por ejemplo, los, los pasos de fiebre, los pasos de peatones que, que había que pintarlo cuando había un paso de, de, de, de cebra en ningún sitio. Mm. Y bueno, eso eh, os hemos contado lo malo, pero también queremos contar lo bueno. Sí, <ríe> lo bueno, ¿verdad Ana? Porque a ti, sí. ¿qué, ¿qué fue lo que más te gustó de, de este proyecto? Haber hecho, eh, hecho accesible bulla. ¿Hacer un entorno accesible? Accesible, porque... accesible de bulla. Muy bien, ¿y cómo te sentiste? Es que antes me lo estabas diciendo. Me, me sentí muy bien porque aprendí mucho en este, en este proyecto. Y bueno, por nuestra parte, si no queréis hacer alguna pregunta, sí. Juanjo, ¿cree que nos falta...? Si sí, queréis alguna pregunta o algo, sí, lo, la, la contestamos con, con, un, con una buena sorpresa. Bueno, vamos a esperar un momentito para las preguntas, si os parece. Un millón de gracias a Ana Leticia, a Juanjo, eh, por explicarnos un poquito más y desde el ejemplo que que creo que así es mucho más sencillo para todas y para todos comprenderlo cómo se hacen entornos urbanos más accesibles. Ahora, antes de ir a las preguntas, eh, es el momento de darle paso a Gema Irena, ella trabaja en el Laboratorio de Accesibilidad, Cognición y Lenguaje de la Universidad de Sevilla y hemos tenido la oportunidad, o estamos teniendo, porque todavía estamos en ello, de, de trabajar juntas. ¿no? Desde la red de accesibilidad estamos, eh, como bueno, si recordáis, perdón, Maribel Cáceres nos hablaba de un proyecto de, de, de, de ese banco de, de recursos cursos de pictogramas accesibles y, y seguimos trabajando en ello, ¿verdad Gemma? Estamos ahora validando pictogramas de centros educativos y de colegios electorales con vosotras. Exacto. <risa> bueno, pues voy a compartir primero mi pantalla por aquí. ¿Me decís por si, si se ve bien? Perfecto. Perfecto, ¿no? Vale. Pues, pues nada, buenas tardes a todos y a todas, en primer lugar. Eh, muchísimas gracias a Pela Inclusión por bueno por habernos invitado a, a este espacio para hablar sobre accesibilidad cognitiva, que al final, como ha dicho otro, otro por aquí, eh, salimos más aprendiendo y cogiendo muchos recursos y muchísima más información y de lo poco que nosotros podemos transmitir aquí, ¿no? Eh, pero bueno, yo, como ha dicho Blanca, eh, voy a dedicar esta, este ratito. A hablar un poco en general sobre la validación de, de los pictogramas de señalización, sobre las normas que existen, y brevemente explicar eh, cuál, es el, cuál es el proceso, por si en algún momento alguien se, se anima a hacerlo. También quiero dedicar un, un momento de, de reflexión sobre la importancia de quién está viendo un pictograma, quién está evaluando eso, esos pictogramas. Y también comentar un poco el estado de la cuestión, de cómo, de cómo vamos eh, de acuerdo al proyecto que ha comentado Blanca sobre la validación de, de pictogramas sobre el, sobre el proceso electoral. No voy a adelantar mucho, pero, pero algo sí que os puedo comentar. Y nada, por anclar un poco la, la presentación… Eh, Empezar definiendo qué es validar un pictograma de, de señalización, que como bien ha dicho antes José, de, de compañero de ATEX pues validar significa o es comprobar que el pictograma es visible y es fácil de entender. Estamos hablando de accesibilidad cognitiva, estamos hablando de hacer herramientas, eh, los recursos, eh, los entornos más fáciles de entender, pues por supuesto un pictograma tiene que ser así también, si no lo es, pues, esa accesibilidad cognitiva no va a tener calidad y se va a quedar todo en, en papel mojado, por así decirlo. Eh, ¿Cómo podríamos empezar a señalizar los espacios, por ejemplo, con, con los pictogramas? Pues lo primero que tenemos que hacer es buscar pictogramas que ya estén validados cuando ya tenemos identificados los referentes a los que, los que queremos identificar. Aquí os he puesto algunos de los, de los ejemplos de bases que existen, entre las que pues, tenga plena inclusión, existen señaléticas dedicadas a los aeropuertos, que también se pueden utilizar para otros contextos. El CEAPAT también tiene pictogramas eh, relacionados con, con contextos residenciales. En eh, la web de la, de la ISO eh, podemos encontrar muchísimos símbolos para su uso eh, en espacios públicos, seguridad, etcétera. Eh, recientemente también el catálogo de señalización accesible de la Junta de Andalucía, donde eh, tuvimos la, la oportunidad de, de participar desde la Universidad de Sevilla, en el que hay eh, pictogramas para muchísimos contextos, desde con el contexto educativo, sanitario, eh, administrativo y un largo etcétera, hasta museos y demás. O también, por ejemplo, eh, en algunos de los pictogramas eh, de la guía de accesibilidad cognitiva de, eh, de Centro Educativo de centros educativos, tanto de infantil como de primaria, de, de la entidad de OCEX, entre otros muchos. Yo solamente os dejo aquí una, una breve muestra. Pero bueno, vamos a, ir a imaginar, porque todavía nos pasa, que hay algunos referentes, que hay algunos espacios, bienes, objetos, servicios, que no están mmm, señalizados ni tienen un pictogramo pues no tenemos que poner a, a validarlo. Eh, existen unas guías que explican uno, los procesos de manera muy exhaustiva. Una de ellas son las normas ISO 9186, que ha comentado antes también el, eh, el compañero, y la, la norma ANSI C535.3. Eh, yo voy a enmarcar, voy a centrar sobre todo en las normas ISO, porque son las que pues, más hemos ido utilizando estos últimos, estos últimos días, estos últimos tiempos al final pues, nos van a ayudar a validar estos pictogramas de lugares, objetos, cosas o procesos. En general, eh, estas normas eh, describen eh, dos pasos principales, que es lo que hay que hacer bien. Eh, por un lado, saber o evaluar el pictograma para saber si se comprende bien, y un segundo paso que sería conocer si el pictograma se ve bien, porque si... Se comprende, pero no se percibe correctamente si lo ponemos en una puerta o en un directorio, pues no vamos a poder percibir sus elementos, no vamos a poder interpretar la información. En concreto, eh, para esta fase de comprensión, eh, lo de, la primera que, y, la más, y, la, y una de las más importantes, eh, lo, que ne, lo que nosotros necesitamos es, una vez tenemos nuestros pictogramas nuevos, enseñárselo a 50 personas por lo menos. A cada una de esas personas les preguntamos, oye, ¿qué representa este pictograma? A través de una entrevista. Si es un lugar, pues, ¿qué lugar representa este pictograma? O ¿qué crees que tienes que hacer? Lo importante es eh, que acceda a la función de ese referente para nosotros recogerlo y recopilarlo. Eh, se puede hacer en, en formato papel y lápiz y tal y como ahora mismo también lo estamos nosotros haciendo con plena inclusión y con otros estudios, a través de entrevistas online. Una vez tenemos recogidas todas esas respuestas, pues hay que puntuar, tanto si son las, las que son correctas y las que son incorrectas. Y después hay que tomar una primera decisión. Y esa decisión es que si dos de cada tres personas responde bien a ese pictograma, significa que es fácil de entender Aquí os pongo una, una pequeña muestra eh, de cómo le presentamos los pictogramas a los participantes y de cuáles son las instrucciones que se le dan. Eh, nosotros le preguntamos, pues imagina que estás en un, en un hospital o en un centro, en el centro sanitario, en el centro de salud de tu ciudad, y ves este dibujo en blanco y negro que vemos en la derecha, y oye, ¿qué lugar crees, crees tú que es ese lugar? Pues la persona te puede responder, pues mira en la consulta del médico, o es a dónde voy para que me curen, o a decirle que me duele la garganta, etcétera, etcétera. Porque nosotros utilizamos eh, eh, el, el, el, la presentación de estos contextos junto con el pictograma, pues básicamente es para darle naturalidad y hacerlos como que se sientan como si estuviesen en un entorno más natural que también ha. Eh, Dispone a la persona a procesar de manera mejor la información y a poder incluso acceder mejor ese, al significado del pictograma. Una vez pasamos esa fase de, de comprensión, tenemos que comprobar si el pictograma se ve bien. Es algo muy parecido, se le presenta el pictograma a la persona, eh, de nuevo a 50 personas como mínimo, lo que pasa es que aquí ahora se dividen en dos. Se tienen que evaluar los pictogramas tanto en 8 centímetros de lado como en 4 centímetros de lado, ¿vale? De manera que si lo ponen en un directorio que está un poco más lejos, pues eso también puede hacer, se pueda ver. Además, según nos marca la norma, hay que tener una distancia de 2 metros entre la persona y el pictograma. Nosotros, como lo hacíamos con una entrevista, como lo hacemos con entrevistas online, pues le decimos a la persona que tenga su, su cinta métrica y que se aleje de la pantalla del ordenador, pues dos metros. Y en este caso pues se le pide una descripción del pictograma que diga el número de elementos de nuevo a estas respuestas correctas e incorrectas y de nuevo si dos de cada tres personas responde bien el pictograma es totalmente visible y aquí pues ya llegamos a la toma de decisión por así decirlo final el pictograma es fácil de entender no bueno pues entonces habrá que revisarlo luego veremos cómo podemos hacerlo y tenemos que volver a evaluar desde el principio si se comprende que el pictograma se entiende bien pues vamos a ver si se percibe, si se ve bien. Si no se percibe bien, pues habrá que revisar el diseño y volver a evaluarlo otra vez. ¿Que se entiende bien? Pues estupendo, este pictograma es válido, este pictograma es accesible, lo podemos poner. Un punto muy importante que, que me parece... No, me parece muy importante remarcar, porque todo el proceso este está muy bonito y a veces nos enfrascamos en, en seguir solo un método y nos olvidamos de otras cosas que, que pone la norma y que a lo mejor pues, no le dedica tanto, tanto espacio. Eh, es, uno, es uno de estos puntos de aquí que, según la norma, dice que los entrevistados, las personas que participan en esta evaluación, son personas que se supone acostumbradas al referente considerado. Es decir, que tengan familiaridad con ese espacio que se va a identificar que se encuentre con él con una, una frecuencia considerada. ¿vale? Y otro punto eh, que también no me resulta muy, muy importante, eh, que hay que incluso tenerlo presente antes de variar un pictograma, es que comprender uno de estos, de estos símbolos requiere, por un lado, identificar todos los elementos, pero también acceder a ese, al significado del referente. Por tanto, el objetivo principal de la validación de estos pictogramas es eh, asegurar que hay una conexión entre esos conocimientos previos que tienen las pers la personas y la información que está transmitiendo ese pictograma. Ahora después os comentaré un poco más detenidamente y os pondré un, un ejemplo. Por tanto, eh, la, a la hora de seleccionar qué personas van a ver los pictogramas, es importante explorar el conocimiento y la relación de esos participantes y de esas personas sobre el referente. ¿Cómo se puede hacer? Pues por un lado seleccionar a, su, en, a esas personas que van a ser entrevistadas, que se, sepamos que se encuentran con una frecuencia considerable eh, ese referente, y también preguntarles directamente si conocen ese referente. Y esto lo traigo a, a colación porque, como ha dicho Blanca, eh, actualmente estamos enfrascados en, en un proceso de, de validación de pictogramas para el, el proceso electoral educativo también. Yo he traído los electorales porque son los que más avanzados tenemos. Eh, se quieren validar siete pictogramas para ref, los referentes electorales que vemos aquí, de colegio electoral, mesa electoral, el censo, la urna, las papeletas, la cabina, incluso un pictograma que que defino como una acción, ¿no? que es como mostrar el de mí. Por tanto, estamos, para cada uno de esos referentes, pues han hecho dos versiones, por si una de ellas no, no sale muy bien, pues tener otra de, de recámara, y por tanto estamos evaluando 14 pictogramas. Eh, actualmente estamos, como ya digo, en, en plena fase de comprensión, y como mínimo necesitaríamos 100 personas, y ahora mismo ya llevamos 95 personas entrevistadas de todo el panorama nacional, de todos los lugares de España. Además, eh, hemos entrevistado a un 57% de hombres y un 43% de mujeres. Eh, de Entre ellos, las edades se distribuyen, entre este gráfico que vemos aquí, un 63% de personas entre 30, 35 a 64 años, eh, un 35% de 18 a 34 años, y hemos tenido muchísimo cuidado en seleccionar también a la muestra eh, porque toda la, o sea, todo el promedio de, de discapacidad reconocida que tienen estos participantes es del 62% y además eh, la mayoría tienen discapacidad intelectual, algunos tienen algún trastorno del espectro del autismo u otro tipo de discapacidad, o algunos no han querido mencionarla. Y lo que os quería comentar al respecto de esto es que nosotros escogimos los datos del 2017, que, bueno, que tenía plena inclusión para hacer toda estratific esta estratificación y decir, bueno, pues cuántas personas de discapacidad intelectual tenemos en este panorama, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos de 18 a 34 años, cuántos de 35 a 64, para, que, eh, para construir un pequeño, eh, un pequeño ecosistema eh, que sea representativo de toda la muestra eh, de, de España. Y ahora mismo pues, lo, lo estamos consiguiendo con, con, vamos, bastante satisfactoriamente. ¿vale? En este caso, de población de, posible, de posibles usuarios de estos pictogramas. Y luego también, eh, una de las novedades que nosotros hemos querido incluir en este proceso es que tenemos datos tanto de la familiaridad eh, de, de ese proceso como del conocimiento del proceso electoral, ¿vale? Para saber si, si los participantes pues, conocen, conocen estos referentes. Eh, lo hemos hecho a través de. Eh, una, una, serie de, una pequeña entrevista previa que se le hace a la, al participante antes de ver todos los pictogramas en la que se hace una serie de preguntas, como por ejemplo, has ido a votar alguna vez? pues Como vemos, eh, muchísimas más del 60%, excepto un 17% que o no sabe o dice que nunca ha votado, todos han, han ido a votar. Por tanto, son bastante familiares con, con este proceso. Y además, no contentos con eso, queríamos hacer también una pequeña lista de comprobación sobre el conocimiento de los referentes concretos eh, que, se van a, que se van a evaluar, que son, que son siete. Por ahora, estamos teniendo una puntuación media de 5,4 sobre siete O sea que tienen bastante conocimiento de los referentes electorales. ¿Y para ¿Qué nos va a servir a esto nosotros también, aparte de para asegurar que los pictogramas que se están validando se van a comprender perfectamente? O nos van a servir para tomar decisión, porque vamos a imaginarnos que existe un pictograma que una vez estamos analizando sus datos, eh, no se está entendiendo bien y no llega a un porcentaje mínimo. Por ejemplo, llega a un 40% de comprensión. Ese pictograma no puede pasar a la siguiente fase. Tenemos que ver qué es lo que está pasando, porque puede ser que eh, sea porque el diseño pues, no está del todo bien o puede ser porque la persona no tenga ese conocimiento. Entonces nosotros ya tenemos esa información. Si nosotros acudimos a cuánta gente entiende este pictograma o conoce este pictograma que no se está entendiendo, si el porcentaje es muy bajo, eso nos da mucha información a nosotros sobre lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, pues tenemos que formar más a este colectivo a que conozca este referente. Y este pictograma, pues igual de, tenemos que dejarlo un poco en, en stand-by, por así decirlo, y podemos recuperarlo en otro momento. ¿Vale? Y bueno, un poco para, para concluir con, con todo esto tan, tan específico que os he, os he comentado, es decir, que, bueno, que la señalización es más que colocar un pictograma eh, en la pared, que aplicar... Eh, estas normas son cruciales y que también controlar quién está evaluando el pictograma es muy importante para, para ayudarnos a tomar decisiones. Y bueno, también animaros a que os eh, a, a, a validar pictogramas que todavía queda mucho por señalizar y es trabajo, pero, pero luego es muy, es muy agradecido. Eh, así que nada, también muchas gracias a todos y también a Pena Inclusión por, por habernos dado la oportunidad a nuestro laboratorio de, de participar en este proyecto tan Tan bonito. Gracias a ti, Gemma, por, por compartirlo. ¿no? Al final, eh, ya lo decía Juanjo, ¿no? Yo creo que uno de los valores, y lo comparto. De, de la red de, de accesibilidad en este caso y, y de plena inclusión es compartir el conocimiento. ¿no? no atesorarlo, sino compartirlo para que la accesibilidad cognitiva al final sea algo al alcance de, de más personas que lo puedan que lo puedan poner en práctica. Dicho esto, creo que tenemos por aquí a mi compañera Rosana, y no es por meteros prisa, pero estamos llegando ya al final y tenemos que escuchar también a Esther Salas. Así que, Rosana, si quieres compartir un par de preguntillas más con, con las compañeras y los compañeros. Compañeros, tu turno. Pues sí, estas intervenciones han generado mucho interés. Como no podemos ofrecer dudas, vamos a concretar eh, un par de preguntas para Gema. Eh, en primer lugar, sobre el proceso de validación. Algunos participantes estaban preguntando si en ese proceso. Participan también otras personas con otros tipos de discapacidad, por ejemplo, discapacidad visual, baja visión, daltonismo, y también si en algún momento eh, se contempla la participación de otros colectivos como personas mayores. Vale, eh, a la primera pregunta, eh, sí que es cierto que la norma es muy estricta en el sentido de incluir personas con, con discapacidad visual, por ejemplo, eh, porque tienen que tener un, claro, una visión. Una visión corregida para poder evaluar los pictogramas, incluso respecto a la percepción. En ese caso, eh, ese pictograma, eh, obviamente esas personas también tienen el derecho a la información, pues se podría acompañar pues, con, con braille, eh, abajo, es ir complementando a, la, a los ajustes que cada tipo de discapacidad eh, necesite. Y luego la, la otra pregunta, sí, eh, a ver, en este caso… Eh, Dentro de los participantes, como he dicho, lo, lo ideal es que la, la población eh, usuaria de, de esos lugares eh, sean los que, que validen los pictogramas. En este caso, por ejemplo, eh, de, del proyecto del proceso electoral, pues se ha, querido, se ha querido así, pero sí que existen otros. Pues, por ejemplo, en el caso de los pictogramas de contexto residencial, eh, de la, del catálogo de la Junta de Andalucía. Nosotros utilizamos, o sea, eh, estuvimos entrevistando a personas mayores y personas muy mayores con y sin discapacidad intelectual. También se pueden incluir, obviamente, a personas inmigrantes, personas que hablen otras lenguas, por supuesto. Vamos, eso, es lo, eso, sería, lo, eso sería lo ideal. Sí, por último, relacionado con eso, también un participante preguntaba si no sería posible interesante que, que las personas validadoras no solo participaran en la fase de validación y evaluación, sino también en las personas con discapacidad pudieran participar en la fase de diseño. No sé si en algún momento ha planteado claro. esta eh, A ver, en nuestro caso no hemos planteado esa posibilidad, pero claro, es lo que digo, validar el pictograma al final es lo último que hay que hacer. Entonces, esto yo no he podido, no he podido comentarlo porque si no nos podíamos pegar aquí hablando horas y horas, ¿no? Pero para llegar a ese diseño final, por así decirlo, antes teni hemos tenido que pasar, se ha tenido que pasar por un proceso de, bueno, pues vamos a ir al lugar, vamos a ver eh, cuáles son los espacios, eh, cómo se necesitan señalizar, vamos a conocer bien ese espacio concreto, qué se hace en ese espacio, eh, cómo podemos hacer una muestra o qué es lo más representativo de ese lugar para poder ponerlo en un diseño. Todo eso es un trabajo que, que es previo, o sea que entiendo, yo no, vamos, todavía no, no, no he conocido y no sé si alguno de los de aquí lo ha, ha vivido esa experiencia con, con personas con, con discapacidad o, o extranjeros y demás, pero claro que sería, sería fantástico poder contar con ellos, claro. muchas, muchas gracias, Gemma. Bueno, pues muchas gracias Gemma, Isabel, Juanjo… Leticia, también José María por por darnos un poquito más de luz y claves. Eh, en esto de, de, de la señalización de los entornos, en este caso urbanos, también a través de, de esa generosidad GEMA de compartir el trabajo que estamos haciendo en colaboración desde la Red de Accesibilidad de Plena Inclusión y la Universidad de Sevilla. Y ahora, eh, antes de irnos, es el momento de escuchar a Esther Salas. Ella es eh, miembro de la Plataforma de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo y forma parte, además de en esta... En, en, en esta plataforma de la Comisión de Accesibilidad Cognitiva. Pero antes de nada, eh, quería agradecernos a las personas que habéis estado aquí, dando la cara y, y, y muchas pautas, normas y normas compartiendo y el conocimiento sino también a todas las personas que forman parte de la Red de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión, que como bien decía Juanjo, eh, bueno, pues compartís eh, eh, lo que estamos haciendo, esas metodologías que ya existen, pero también eso de, de aprender haciendo, ¿no? que en muchas ocasiones nos ha dado claves de hacia dónde teníamos que ir y sobre todo trabajando eh, con las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo. Además, también quería dar las gracias a Juanjo y a Olga, que han estado por aquí a los mandos de las pantallas, las comunicaciones, para que todo saliese fenomenal y de todo el equipo de Plena Inclusión. Así que, Esther, sin más dilación, tu turno. Muchas gracias. Eh, muchas gracias. <risa> Buenos días a todos y a todas. Me llamo Esther Sala, soy Plena de Inclusión Aragón. Formo parte de la plataforma representante de pre de discapacidad intelectual de plena inclusión. Esta plataforma fue nacida en Toledo en el 2021. Fue un, un día muy importante y muy, muy emocionante. Yo estuve ahí. La plataforma está formada por 25 personas con discapacidad intelectual y desarrollo de diferentes sitios de España. Representamos a 150.000 personas del movimiento asiático. Trabajamos para que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad y de desarrollo. Por ejemplo, hemos participado en diferentes actividades de la administración pública o organizaciones de sectores, de tercer sector para iniciar, o para denunciar, o reivindicar nuestros derechos. En esta plataforma hay cinco colectivos de trabajo. Uno de ellos, como, no, como ha dicho Blanca, adhesiva colectiva. Y yo, eh, yo estoy en esa comisión que trabajamos y formación de plataforma que sea más accesible, para entender, para que las personas con discapacidad sepan, o sus documentos que estén adaptados a, para ellos, para los que lo estén. También para otros documentos que participamos, para que sean más accesibles. Y por, como para finalizar, de esta reunión, Queremos agradecer a las personas que han participado en este encuentro. Por, su, por estar en este encuentro y felicidad, ¿no? Y por otro lado, a los ponentes que nos han hablado de un tema muy importante. La sensibilidad del contorno. A mí, los dos temas que me ha gustado, la visibilidad digital y el tono de físico, porque eso es importante para que podamos, las personas de intelectual, podamos ver y observar por parte Y por, otro, parte, otro, por otras, otro lado, las personas que habéis interesado en el seminario, dentro de este seminario, y nos habéis acompañado durante este tesis o aunque a lo mejor hay algunos que sean largos, pero es importante estar. Este encuentro es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a hacer cosas que están haciendo. ¿Qué cosas estáis haciendo? ¿Qué normas exigentes ¿O podemos utilizar? ¿O cosas que pueden hacer? Así, si alguno sabe una cosa nueva, pues oye, es bueno que, que vosotros sepáis qué podéis hacer en vuestra comunidad. Pues así, por lo menos, podéis hacer algo. Es muy importante compartir documentos para que vayamos todos en uno. Cuanto más compartís documentos, más lo haréis bien. Vamos a hacerlo en un mismo lugar y el lugar es un mundo más fácil de comprender, pues podemos participar todas las personas. Pueden participar todo el mundo. Por otro lado, este encuentro todos nos sirve para mirar veremos dentro de nuestra organización y trabajemos para ser ejemplo de fuera. Por ejemplo, accesibilidad, participación y definitiva conclusión, como estamos ahora, conclusión en este encuentro. Nada, solo más decir que muchas gracias y recordar todas, juntos y juntas, Estamos haciendo un mundo, todas las personas, y un mundo fácil de comprender y disfrutar. Muchas gracias por hacerme este participe de este encuentro.